Chile, el octavo país de América Latina en legalizar el matrimonio igualitario. El Congreso chileno aprobó el martes de manera histórica un proyecto de ley que permite casarse las personas del mismo sexo que así lo tras un último trámite de la Cámara de Diputados. La iniciativa, uno de los grandes anhelos del colectivo LGTB del país, se comenzó a revisar. Hace más de cuatro años, en el 2017, gracias al impulso de la expresidenta Michelle Bachelet, 2014-2018. La Cámara de Diputados resolvió votar inmediatamente el proyecto que equipara derechos y obligaciones independientes del sexo de la persona que conforman el matrimonio, adoptando la iniciativa por 82 votos a favor, 20 en contra y 2 abstenciones. Así es y minutos antes de la votación, en la Cámara de Diputados, el Senado había aprobado la iniciativa por 21 votos a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. La nueva norma, la nueva norma modifica el Código Civil y otros cuerpos legales, permitiendo que el matrimonio entre parejas del mismo sexo y, regu... y regulando los derechos y obligaciones que, adquier, que adquirirán quienes así lo desean y lo quieran celebrar. Chile se convierte así en el octavo país de Latinoamérica en legalizar el matrimonio igualitario después de Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y varios estados de, la de los Estados Unidos mexicanos. Ojalá no haya un terremoto en Chile por allá, o explote un volcán. De no, por en Chile sí, siempre hay terremotos, cada rato, o esa gente está más acostumbrada que nosotros. Señores, yo respeto, respeto, perdón, a todos los miembros del LGTB. Y los respeto, y tengo muchos amigos, sí, muchas amigas. Que ahora se usa mucho, amigas, que le gusta eso. Mana, tu mana. Eh, manita, y vamos al baño juntos, y esto que lo otro. Yo respeto eso muy bien, pero va en contra de mis principios, eso de casarse, porque la Biblia no lo dice. Así eso mismo, la, la Biblia no lo dice, y nosotros, con la creencia de nosotros, que nos inculcaron, verdad, Ese, esa esa potencia española que vino hace 500 años, inculcó de que en la Biblia hay que, hay que, hay que seguir los, los principios de la Biblia, y en la Biblia está que personas de, de, del, del mismo sexo no se pueden casar ni, ni pueden, ¿tú me entiendes? Tener relación ni ese tipo de cosas es algo fuera de lo normal. Y entonces respetamos las la, la decisiones de, de, de cada quien. Eso es un país diferente. Eso hay en Chile. Eh, ahí se ve masiva un, una marcha masiva de personas que, que lo quiere no sé qué opinarán la, lo, lo, lo, los residentes de ese país ¿verdad? la persona que, que, que normal que de, no sé no sé qué opinarán que será investigado a ver qué opinan porque bueno. así mismo como hay gente a favor la gente me imagino que en contra de no, eso claro también. que sí pero de, de, de. pero como dice aquí la nota óyeme de ciento vamos a ser 102 102 104 o sea, un congreso de, de un congreso de 104 miembros, 82 votaron a favor. Y se supone que un congreso representa el sentir de la ciudadanía, de la calle, porque son personas elegidas por el pueblo. Entonces, sí, bueno. pero no le hace mucho caso al pueblo Villalona. Ah, no, no le hace mucho caso, sí, sí. No. Pero... No. Eh, yo siempre he dicho que cada quien con su cosa, así lo hacen aquí. Aquí tampoco a mí no me molestaría, si lo hacen, porque eso no tiene que no, ver. No, con, ni, ni Si así, no. el país aquí toma la decisión de. A mí no me afecta. De, de, que, de que matrimonio, de que gay se casen, a mí eso no me molestaría, no me afectara ni nada. Pero nosotros, como, como creyentes religiosos. Tememos a que, tú me entiendes, papá Dios quiera sacudir la isla por un fallo así, porque creemos creemos en la Biblia, ¿verdad? creemos en, en, en, en, en ese ser más allá que, que lo puede todo. Por eso yo al principio cuando empecé a hablar, ojalá no haya un terremoto, o se explote un volcán, porque uno uno tiene esa tradición de que, de que si tú haces algo fuera de lo normal en un país, se dice que por, por, la, por, por la, eh, la bandera tener en, eh, en el escudo la Biblia, ese tipo de cosas aquí, casi no pasan catra eso mi así. Miedo, y eso es algo que nosotros, <risa> no pero recibimos dos ciclones el año pasado no pero dime no, tú. No, no no ciclones sí, pero, pero no no no no, no vainas que que que no en no, casa ni niamos no pasan cositas porque no no no no, no, no es que cubo, eso se dice que fue, eso, eso se dice Villalona. No, no, Villalona. aquí Villalona. no pasan cosas como pasan aquí otro no aquí tiene años el el último huracán que se llevó la mitad del país fue el San no no fue o el david el david ¿Hace, ¿Y cuánto, el Josh? Hace cuánto fue ¿Y el el Josh el también fue el George y después vino el huracán no, no. Jim en el 2004, la tormenta, sí, pero, pero 9, ya eso no inundaciones, no son no, cosas, no, no. no son cosas así que queden épicas en la historia como como por ejemplo Sanseño, eh, no, en, en Puerto Rico que todavía se están Ma, se están, están levantando el compro, todavía en Puerto Rico María, de, de María de, de el huracán no, María. María Tú me entiendes? No, sí. Aquí no ha visto un terremoto. Ajá. Que aquí hay muchos creyentes, Villalobos. Villalobos. No, este bien, país mí, se mantiene orando. La creencia. Entonces nosotros ¿Eh? creemos en eso. eso está bien. Que tú metes un barrio y era loco y no Lo que, que, que ustedes usted dijeron ahorita, ¿verdad? Que a ustedes no les molesta eso. No, no, a mí no. A mí no me molesta. No, a, a mí no mí tampoco me molesta. No, no, ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué a mí no me molesta eso? Si en un, en un futuro en República Dominicana. Eh, se, eh, se, se implementa esto verdad se pone esta decisión porque simple y llanamente a mí no me importa cómo vive el otro exacto no. por esa razón a mí no me a mí no me importa, no me importa no cómo que, que ellos no quieran estar juntos esos son problemas de <risa> no, ellos ya la misma opinión la compartimos todos y todo el que es religioso sabe cada quien va a rendir cuenta de lo que haga pueden hacer deshacer hacer leyes lo que sea tienen la libertad de hacer, de estar con quienes quieran. Ya la Biblia está ahí, saben lo que dice. Ellos tienen derecho con sus vidas. Si quieren hacerlo o no, saben que es lo bueno o malo, porque nadie es chiquito. Entonces, yo realmente, yo no soy homofóbica. Yo tengo amigas que son así. Amigos también pueden hacer lo que quieran, pero yo no soy Dios ni nadie para juzgar y decir, no hagan esto ni hagan lo otro. Así que ellos mismos dependen de lo que llegue Y hasta que Dios quiera, son los que van a rendir cuenta de los actos que hagan. Eso, eso es así. Pensando que No se metan con nosotros, conmigo ni nada. No, pero no sí, tampoco sí. también metiéndose con los otros diciendo, mire que ustedes son una gente así, que Sí, porque el otros. problema el problema porque, de la de LGTB, que yo <risa> <que, ¿no? risa> que, ¿no? quieren, ellos les molesta a lo que tú como tú pienses. Entonces no, ahí no, es que porque este porque problema, si lo de, señalas, de, por lo menos lo... de aquí del país, uh -huh. si, si a ti, esta opinión que yo dije ahora, que a mí no me importa, yo hasta le puedo afectar eso y le puedo molestar. A, algún, a algunos sí, pero a otros no. O sea, ahora, tú sabes que eh, ahora so, tú nosotros, sabes que las opiniones molestan, nosotros, molestan, los no que, molestan sabes. nosotros los hombres que nos sentimos orgullosos de que nos gustan las mujeres deberíamos hacer una marchita también porque Oye. no sale, no, ¿verdad? No, ¿verdad? No, nos que gusta es es la es mujeres, que no, mira. No eh. sale, como que no, Villalona. pusieron si ellos hacen una marcha porque le gustan los porque a, a los hombres hacen una marcha porque le gustan los hombres, nosotros podemos Es que, no, una es que marcha. la marcha no se hace por eso. Tiene ¿Cómo que, que no? no? ¿Y por orgullo? No. No por orgullo. ¿Por qué no. es que se hace la marcha de la RTV? Porque se sienten orgullosos de su sexo. Yo me siento orgulloso de lo que yo soy, pues yo puedo salir está, a marchar. Yo lo Wikipedia. que a una marcha. Eh, nos eh, gustan eh. las mujeres, no vamos a salir a marchar. Si no y las mujeres que les gustan los hombres pueden salir a marchar a Villalona porque ellos lo hacen. Va a contradecir lo que estoy diciendo. Ajá, está bien. Pero como no, le como di, como, como le digo, ajá. muchachos, como le digo, o sea, nosotros no podemos estar, como dice Camila, nosotros no podemos eh, estar señalando a otras personas por las decisiones que tome. Y después, no, porque tú no puedes hacer esto, no, no, no, eso, eso está mal. No, nosotros no somos quiere para estar señalando ni juzgando a ya otra nosotros persona, porque nosotros, porque, nosotros, bro, no porque, porque así no. porque eh, nosotros con el dedo, que nosotros juzgamos y señalamos al otro. Pero también nosotros tenemos que devolver ese dedo hacia nosotros, porque de seguro nosotros tenemos más cosas que la otra persona. Claro. Entonces, tenemos que tener ahí muchísimo cuidado con eso. Entonces, aquí en República Dominicana, ahora mismo, eso, eso, no, se va, eso no va a pasar. Aquí, ¿eh? olvídense de, de esto, por lo menos en 10 o 15 años, no, porque bien, aquí claro. tenemos una sociedad qué pasa. Tenemos una sociedad que todavía no, no acepta eso. Eh, lo que, no es que... hay que viadona. aceptarlo porque si, si no respetarlo y tolerarlo. bueno de hecho en el código penal nosotros lo hemos hablado eh, se crea eh, un diputado en estos días estaba diciendo no, que el, que no es violación si, si tú te acuestas a la fuerza con tu mujer o sea todavía en, en este tiempo estamos hablando en ese de ese debate y mientras en otros países están ya sancionando en un código penal mira tú no puedes acostarte con tu mujer a la fuerza aunque sea tu esposa no es que a la fuerza no se puede nada no, a la fuerza no, te puede no, ser. La la mamá, mi mamá no, me obliga, no. A la fuerza, y ya cuando tú estás adulto, hablando. Hablando. Que no, no, es hablando. No, y la mamá que, no cogen esa tampoco. Matazos, porque no, la, yo soy adulto y sí. la mamá a mí no coge sí, esa. No me co co <risas> me dejaron orelar. Pues bien, por no a mí no pueden hacer? venir mañana mismo aquí a hacer eso. Yo, la salvación es individual. Si usted está haciendo su cosa, usted es allá arriba cuando usted el hombre ya pasando la lista que lo van si existe un más allá después de la muerte religiosamente si existe un san pedro ya ya ellos se atengan a la consecuencia